Buenas people, gente, caballeros Hermosos, divinos Disculparán mi intromisión Mi emoción y todo lo que termine con Ion, pero es que hoy, como ya vieron En el título, tenemos nada más Y nada menos que un mega unboxing ¿Ok? Es un mega unboxing Y algo muy especial que tiene este unboxing Porque tú dirás, ay bueno, es de los unboxings Donde él simplemente hace su colección más larga Maldito, porque nos presume estos unboxings? Pues no compañero, déjame armo a Midnight Percival Y te cuento. Una carta poder Por aquí y te voy explicando. Resulta que hace un tiempo, no muy lejano un suscriptor se puso en contacto conmigo me dijo, estoy vendiendo unos Bakugan y yo le dije, oye me interesa, bueno me mandó unas fotos y pues le compré varios, entonces compré unos para mí y compré otros para ustedes, para vendérselos a ustedes y es que vienen sorpresitas bastante interesantes además de esto, en la descripción van a encontrarse con el, li el link de la, del perfil de Facebook de él que me pidió que lo pusiera y además en Instagram también van a ver la publicación de mis Bakugan sin contar con el hecho que pues él les va a mandar fotos de los vacuones que tiene, de lo que posee, y pues créanme, el chico contestaba bastante bien, bastante rápido, fue bastante sencillo, de hecho sin más, mostremos el paquete vayan a Drography, porque pues es un canal muy genial, hombre, ya casi somos mil seguidores, así que pues, hombre que estoy muy feliz, muy orgulloso de eso, y pues nada chicos, empezamos con el video bien, y aquí lo tenemos, es este de aquí es bastante grande, créanme, es bastante pesado miren, aquí vamos a hacer una comparación y pues pueden ver, es, es bastante grandecito. Todo está forrado en cinta, así que lo que voy a hacer es más bien con unas tijeras. Pero aquí ya creo que tenemos una pequeña posibilidad de abrirlo. Y aquí. Bien chicos, y aquí la tenemos ya por fin linda hermosa. Vamos a ver unas primeras impresiones. A ver, a ver, a ver. Ay, y continúas, por favor. Bueno, sí ya. Bien, qué tenemos aquí. A ver, lo puse al revés. En primer lugar tenemos estas cartas de aquí que son bastantes. De hecho, bueno, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Portal. Ah, no me no. Once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve cartas portal. O sea, cartas portal. Hay de sobra. Vamos a ver más o menos qué hay. Todas son como de primera, segunda temporada, la verdad. Mira. Bien, dejémolas aquí. Como podemos ver esto es masa, esto es poder, ¿sabes? Esto es poder, así que vamos a hacer algo Vamos a organizar esto y continuamos Bien, chicos, ya organizé aquí un poquito Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir sacando Bakugan Sé lo que pedí, pero hay cositas que se me olvidaron Así que... Vamos a ir viendo porque algunas van a ser sorpresa Otras no tanto Y bueno, empezamos con este Pyrus Que es nada más y nada menos que un Helios. Pyrus, la verdad Ustedes saben que este Bakugan es bastante complicado de conseguir en, Tanto en Pyrus como en Darkus Y en cualquier tipo de esto Pero pues como este es original Pyrus Pues ustedes saben que es más complicado aún Y 550 poder G Pues como ya sabemos aquí tenemos el simbolito este de, Para armar a Metagilios y a eh, Maxus Helios. Porque pues saben que Helios es de los Bakugan Que Puede unirse a otros para armar más cositas, ¿no? Aquí tenemos también esto. Así que, pues bien, la verdad, está en muy buen estado. La verdad, me gusta mucho eso. Y sus cositas, la verdad, es que están bastante, bastante bien. No quiero demorarme mucho en cada y Van a ver que no voy a demorar mucho en cada uno. Primero porque, digamos, Agilios ya lo tengo. Y hay videos para él. Y, pues, que... Eh, son muchos, la verdad, son bastantes, así que pues, hombre, vamos a ver El siguiente es este de aquí, que es un Dragonoid Ahora mismo no recuerdo bien cuál es el Dragonoid que es Cuando se sube, pues, ¿saben? Tiene esta ruletica aquí, Es de la cuarta generación Ustedes saben que para los nombres de los Bakuan yo soy pésimo De hecho, con esa nueva temporada, con el Planet, quiero probar, aprendérmelos todos, si puedo Estudiarlos ahí, no sé qué, y pues, darle porque, uff, eso sí, es, sí que es un problema Y pues, hombre, de cierta forma, de cierto modo, quedas un poco mal, ¿sabes? Bien, se abre perfectamente y a ver aquí que tenemos. ¿Qué niveles de poder tiene? Tiene 900, 600, 600, 900. Bueno, la verdad es que es 600, 900 más que todo. Vale aquí partes desmontables. Es Ventus, curiosamente. Y uh, no digo que no me guste Ventus, pero sí digo que el Ventus de la última temporada no fue mi favorito, la verdad. Igual ya saben, el, en la descripción estará el link a la página de Facebook de él para que, pues... Hombre, lo, lo sigan. Y además, pues, le compren, ¿no? Bueno, el siguiente es este de aquí. Que este jovencito sí se queda en mi colección. Por ellas, por ellas. Y ya es original. Ya, yo lo tenía. De hecho, aquí lo tengo. Tengo el pirata. De hecho, sería muy bonito mostrarlos. Porque siento que este Akugan se merece un review. Y además de esto, pues, hombre. mirar las diferencias, ¿no? Entonces... Eh, tenemos a este aquí que es Preyas. No tiene partes desmontables, curiosamente. De la. Esta es de New Bestroya, si no estoy mal. Un Bakugan que siempre he querido conseguir. Es Preyas Angelo Diablo. Ese Bakugan me parece extremadamente lindo. Es un mecanismo súper interesante. Porque son dos Bakuganes en uno. Me parece que fue de las mejores creaciones que sacó Bakugan. Porque aparte tenías un imán aquí y un imán aquí. O sea, era, era asombroso. Vale, se abre perfectamente. Y vale, que está muy lindo. 400, poder G. No es nada mal. hecho chévere hacer una, una batalla. Ah, bueno, no me he dado cuenta. Y tiene aquí rotita esta, este cuernito. bien Y aquí viene, en esta mano tengo algo épico, señores. Algo asombroso, algo divino. O sea, por Dios, vayan a Instagram. Que ahí van a estar los Bakuganes que estoy vendiendo con fotos hermosas, divinas. Que les van a decir, por Dios, cómprame ahora. Sí, señores. Ave María, Jesucristo bendito Dios mío, todopoderoso, tenemos a Neo Dragonoid Clear, totalmente clear y es, mírame esta belleza A. ¿ah? Dime si no es lindo, mira no tiene atributo, ya sabemos por qué, los clear toman el atributo de los Bakuganes oponentes. Y tiene 650 poder Que con este ya sería mi, eh, si no estoy el tercer Neodragonoid, me gustaría tener más obvio, ustedes saben que neo Neodragonoid es de los Bakuanes que me gustaría tener en todos los atributos, de todas las formas posibles, pero pues cada vez es más complicado, ¿no? Cada vez es más difícil. Vale, vamos a cerrarlo para ver cómo se ve. De hecho, quiero hacer un video especial porque me pasa mucho que veo fotos de Bakuanes Baku vacu Clear. Y son muy lindos, muy limpios, no sé qué. Y es que lo que pasa es que los Bakuganes Baku Clear tienen una cuestión y es que tienen que ser limpiados. Porque tienden a tomar este color amarillento. Hombre, no, este, este no está muy amarillo. Pero lo que sí pasa es que hay Bakuganes Baku Clear, no sé si ustedes tendrán en su colección. Que se ponen un poco amarillos. Saben que son un poco amarillentos y esto es por falta de limpieza. Y es que estos Bakuganes tienen que ser limpiados de vez en cuando, ¿sabes? Lindo, me, me gusta mucho la verdad. Bien luego tenemos a este chiquitín de aquí. Este sí ya no es una sorpresa en el canal. Este es un elfin. Yo ya lo he mostrado aquí en el canal. Ya no es nada nuevo. Y este es curioso. Porque, como sabrán, este elfin tiene una particularidad. Y es que cuando surge y gira. Sus pies. Eh, tiene una ruletica aquí abajo. Que dice cuánto poder tiene. Que es una manera bastante creativa de pues poner a los Bakuganes. Vamos a. Eh... Transformarlo, por, por decirlo así, en esfera. Sin contar que el mecanismo es bastante. Eh, ¿Cómo lo digo? Análogo. O sea, es muy simple. En el sentido de que no es con mecanismo de clics o algo así. Sino que es tan simple. Como esto de aquí. Que es una saliente. En ambos lados. Lo que permite que el Bakugan no se abra. A veces es bastante. bastante retro. Así que bueno, el siguiente es este de aquí, este chiquitín, también de primera generación. Un Bakugan hermoso, pues eh, lo, tengo, lo, lo pedí más que todo porque no lo tenía. Ya que muchos de los Bakugans que me mostró Juan ya los tenía. Entonces dije, no hombre, no voy a comprar algo que ya tengo a no ser que sea muy necesario. Como pues no sé, eh, Dragonoid, Neo-Dragonoid. Este Bakugan yo recuerdo fue de los más populares, fue de los diseños... Más impresionantes, hay muchos B1 que son este Okuban, pero vale, que está también muy bien cuidado. Lo que, lo que les digo, lo pedí porque no lo tengo y ya estaba como un poco ah, me estaba tocando ahí, como hombre, este Okuban es uno de los más famosos y mucha gente lo tiene. Entonces yo estaba como, hombre, vale, a ver, dámelo ya, dámelo ya, a ver, ya. Eh, no me resistí y toma, y toma la plata, take, shut up and take my money, take the money and run. Muchas veces me pasa que digo, mmm, se abre como mal, no sé qué. Pero la cuestión es que mucha gente no los usa por mucho tiempo. Entonces, claro, cuando, cuando los tratas la primera vez, no se abre muy bien. Y luego la segunda ya, pues, hombre, ya es otro cuento. Porque ya como que aceitaste, como que ya... Como que el bacuan ya dijo, uff, otra vez es hora de trabajar. Entonces, ni una sola parte de ya. Esto de aquí es algo especial que me ha pedido todo el mundo. Sí, señores, tú, oye, tú. Voltea y mira porque... Ah, Así ah, señor! ¿Quién es este de aquí? Pues nada más y nada menos que Racenoid. ¡Por fin! ¡Dios mío! No lo estaba buscando porque ya lo tengo. Pero Racenoid es uno de los Bakuganes que más me pide la gente. O sea, es impresionante la cantidad de personas que me piden a Racenoid, ¿Vale? Que es Darkus, atributo original. Recuerden, este Bakugan de hecho tiene un video especial aquí en el canal... Porque recuerden que mi Rasenoid me llegó con una anomalía. Y es que era, eh, pues no se abría, no se cerraba. Estaba totalmente quieto. Por poco, por poco. O sea, faltó nada. Para que lo vendiera y dijera, el que quiera esto, quédeselo y chao. Y vamos a abrirlo. Como siempre, Rasenoid tiene un terrible problema. Y es que es algo que ya no pude solucionar con el mío, por ejemplo. Y es que Rasenoid... Es eh, por su estructura, por su forma. Es imposible que se abra bien. Es muy pocas las veces que se abre bien. De hecho, me gustaría hacer una competencia entre este y no sé, un alto brontes o bakuganes así que son muy altos. Para mostrar como Razenite no es el hecho de que sea alto. Sino el hecho de que el sistema, el mecanismo es. O sea es muy complicado de que se abra bien. Bueno hasta ahora miren nada más las joyitas que ya tenemos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues sí señores nada más. Más cuarta temporada. Pues sí la verdad. Me quise surtir bastante de la cuarta temporada. Por una razón. Y es que eh, no tengo nada de cuarta temporada. La verdad estoy muy pobre de cuarta temporada. Pero vale, ¿qué tenemos este de aquí? Es un Bakugan. Tampoco me dice el nombre, obviamente. Tiene apariencia Camo, de cierta forma, por este verde. Pero supondré que es alguna especie de Bakugan especial o algo así. Vamos a buscar el poder G. Sé que este Bakugan eh, debe ser, tiene que serlo. Es un... Uno de estos Bakugan fusión creo que era que tú podías... Ah, mira, aquí está. 900 poder G. Pero vale, mira, lo que es muy lindo es muy empoderado. Es un potro empoderado. Está lindo, ¿sabes? No es, no no lo esperaba así de lindo. Vale, se abre bastante bien. Yo supongo que tendrá el mismo problema de los de cuarta. Que es que ya son figuras tan complejas. Que pues, y son estos detalles como no pintan. Hacen detalles así en relieve. Y yo supongo que eso también traba mucho más... El Bakugan Pero vale Que eso no Tampoco hay problema Y además pues que Lo que les digo Que muchas veces Estos Bakuganes eh, Que compramos así por internet Tienden a no ser usados Durante mucho tiempo Hasta que la persona Se decida venderlos Un día que los encuentra Y claro Cuando ya los ve Pues dice Pues qué voy a hacer con esto Pues chao ¿Sabes? Me gusta muchísimo Los colores Todo está lindo Y la formita Es como Me gusta Porque no es esférica Es como todo acá Bueno Me gusta Me gusta Y muy buena compra La verdad Me gustó muchísimo ¿Y qué piensas? ¿Que esto ya terminó? Ah pero por dios si tú crees que esto ya término es porque no conoces lo impulsivo que me vuelvo cuando compro Bakuganes. Bien, quedan aquí todavía yo siento cuatro. Yo siento cuatro, pero no sé cuántos sean. Así que, pues, bueno, chicos, seguimos con más Bakuganes de cuarta temporada. Y esta vez tenemos... Ya hace rato lo quería. De hecho, de hecho, una vez... Encontré un cliente, de, mira, 1010 por eje Ya sabes, eres súper explotados Me ofrecían este, pero en edición bronce Y otros balcones muy buenos Y a Percival, o sea, no a Midnight, sino a Percival Que yo tanto he buscado Sabes, tengo a Percival, a, perdón Tengo a Midnight Percival, a Alpha Percival Pero me falta Percival Bueno, ya está Night Percival, pero pues Ese vendrá en algún momento de mi vida Mucho después, cuando tenga suficiente estabilidad económica Como para comprar ese tipo de juguetes Pero el caso es que Este venía y yo me quedé muy interesado porque la forma es tan abstracta, es tan rara, no hay cara, o sea, es impresionante porque a pesar de que tú detectas una forma por la cola y estas cosas, no hay forma, no hay nada, ¿sabes? O sea, esto puede ser un ojo si quieres ¿Sabes? O sea, es, es curioso Pero me gusta mucho y en esta edición También está bastante lindo Yo los Skyrider los cierro de esta forma Porque me parece más seguro Sí es cierto que se arriesga un poco el sistema Pero me parece más seguro primero sellar esto Si el Bakugan lo permite, ¿no? Porque hay es que no lo permiten Que cuando cierras esto ya no te deja entrar por nada del mundo Porque se sella totalmente Y puedes afectar aún más el sistema Pero me parece que es más seguro cuando cierras acá primero Y luego esto, si el Bakugan lo permite Perfecto, salta perfecto Es bastante largo de hecho, míralo Es casi toda una carta, o sea, si lo ponemos así desde acá, o sea, al tope Es casi una carta de largo, así que es bastante, bastante largo Supongo que está bien cuando quieres hacer double stand, ¿sabes? Hasta ahora a la venta tenemos cuántos? No lo sé, ¿por qué? Porque ve a Instagram y descubre cuáles son Pero aquí tenemos otra joyita Y es, sí señores, nada más y nada menos, Dual Hydranoid y con un poder de 440, ya saben, Battle Brawlers, sí señores, este Hydranoid que tenía dos cabecitas. Algo que me gustaba de este Hydranoid, o bueno, en general de Hydranoid, es que cuando llegaba, no sé si se acuerdan que Y luego cuando caía Como que hacía así Y caía O sea, como que talalán, Rebotaba y caía ¿Sabes? Era, era interesante Era, wow, mira Tiene mucho poder Porque hace ese efecto Va a ser súper peligroso Y sí, sí, era muy peligroso es, es muy lindo O sea, se abre perfectamente Se abre ahorita a la primera eh, Vamos a cerrarlo Se siente bastante bien De hecho El loguito, dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el logo de Darkus Ya sabemos que Eso, muy bien Perfecto, perfecto, perfecto ya queda el último, está aquí en esta bolsita que de hecho me gusta mucho. Vamos a ver, vamos a ver qué es, qué es, qué es. Y pues miren nomás, caballeros, lo estaban pidiendo, lo estaban soñando. Sí, señores, es nada más y nada menos. que Dragonoid Pyrus, primera generación. No lo es, caballero, no lo es, no es primera generación. Pero me refiero que pues, hombre, si es primera generación en tu corazón, no me entiendo. Eh, pues es Barrel Brawlers. 600, a ver, vamos, si me enfocaras Sería épico, hombre, ahí está 600, poder G, Bakugan épico Pyrus, en buenas condiciones No voy a decir que está perfecto, pero pues Está en bastantes buenas condiciones eh, Todo se cierra perfecto, sí, muy bien Vamos a cerrarlo, vamos a ver si abre bien Dragonoid ha sido un gran cambio En este canal, así que pues, hombre Y perfecto, de hecho Dragonoid es muy raro Que no se abra bien, porque como saben Es un sistema muy sencillo, es lo mismo que pasa Con Bakugan, es como Wayburn que Wayburn son sistemas muy fáciles. Por ejemplo, hay vacuanes ya un poco más complejos. Como Racenoid o como Laserman, Que son, hombre, mucho más difíciles. Igual, no se preocupen si no saben de qué estoy hablando. Dejaré fotos en todos los vacuanes que nombre. Pero mira, no más. Hombre, cerramos con broche de oro. Sin querer, queriendo, como diría el chavo. Y mira, no más, pues chicos. Este ha sido nuestro Unboxing. Tenemos en total y vamos a hacer un resumen. Helios eh, Pyrus. Neo Dragonoid Clear. Eh, Preyas Diablo Aquos. Dragonoid Ventus. Voy a ponerse ahí. No sé cómo se llama este, pero Ventus. Racenoid Darkus. Este otro Stinglash. Creo que se llama. No es Stinglash, no es este, pero bueno, igual. Eh, Aquos. Este llama Fla. Este es Elfin. Helios. Dual Hydranoid. Darkus. Dragonoid Pyrus. Y este compañero de aquí. Que yo supongo que es un Pearl Aquos. No sé, la verdad. No, no termino de atenderlo. Pero bueno. El caso es que. Ha sido un mega unboxing. De en total. 11 Bakuganes. 11 Bakuganes. Muy deliciosos. Muy perfectos. Y saben qué es lo mejor. De todo lo que está pasando. Que muchos de estos. Pueden ser suyos. Con una sola condición. Y es que vayan a mi Instagram. Síganme. Denle like a mis fotos. Que ay, hombre. Mira mira este Instagram. Está lindo. Está lindo. Hombre. No me digas que son fotos feas. Están lindas. Además de esto. Si ustedes hacen videos como este. Es pues entonces tan sencillo como que yo los pongo aquí. Como acabo de hacer con este compañero que me hizo este video. Y la verdad de quedó oh, genial. Me, me, me causó cierta... Cierta alegría y pues nada denle like, comentar, compartir y suscribirse vayan en Instagram, Twitter, Facebook eh, eh, YouTube también, todo y pues nada muchas gracias Juan, ya saben en, el en la caja de la descripción dejaré el link al Facebook del chico que me vendió estos vacuones para que vayan y le hagan su buena compra, hombre díganme si no se lo merece, se lo merece o no se lo merece, hombre se lo merece y ya saben, buenos precios, baratos bonitos, hermosos, bien cuidados Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Adiós.